Su ¡Tú! ¡Tú! a la mierda mierda yo al ser niño rato de Bob Ross solemnemente Solía creer que no había tal cosa como arte Malo, solamente artistas en desarrollo Por ejemplo, cuando un niño de 12 años Publicaba en Twitter un dibujo que hizo de su Personaje, el cual tenía un brazo ligeramente Más largo que el otro, y al microsegundo Llegaba gente que activó modo peluchín Para comentarle instrucciones detalladas De cómo quitarse la vida seguidas de su Dirección IP y el nombre completo de sus Papás, yo solamente diría Hey, accidentes felices, de los errores Aprendo, pero una vez más este cochino y da baño me hizo tragarme mis propias palabras. Como si no fuese lo suficientemente malo con el porongavirus, Flash dejando de funcionar, YouTube quitando los dislikes por alguna extraña razón y muchas otras cosas más, surgió esta nueva mamada llamada NFTs o NFTs, si se creen. Medio gringos. Probablemente ya saben que son O seguro ya han escuchado algo de ellos Pero si me preguntan a mí Yo diría que son la prueba viviente De que el arte malo sí existe En mi opinión Cuando el propósito de un arte Es únicamente el económico Es cuando deja de ser un buen arte Ese es el caso con los NFTs Y encima de eso Put ¡Madre, qué feos son! Creo que ya es conocimiento popular el saber que generar uno solo de estos tokens feos es equivalente en cuanto a contaminación a desparramar la energía de una planta eléctrica completa. Así que hoy no voy a hablar del hecho de que contaminan un chingo y que suenan un cáncer para el medio ambiente. Creo que de eso ya se ha hablado lo suficiente. Yo solamente quiero hablar de lo puto horrible y ridículos que se ven. ¿Se acuerdan de esas páginas donde creabas un monito con accesorios ya hechos que alguien más había dibujado? Picrew, creo. Se llamaba. Pues se hagan de cuenta que es lo mismo, pero si estuvieran hechos con el poto y encima no los personalices tú, alguien ya los personalizó por ti y él solo te los está vendiendo. Diría que son más como los walfas o los padorus, pero eso sería un insulto para todos los loquenderos a quienes respeto 10 veces más que a güeyes que minan criptomonedas. Más bien son como coleccionables, no los creas tú, tú los compras y los revendes porque por algún motivo estas mierdas tienen algún valor. Tal vez por eso del valor y la rareza podamos decir que son como los tazos de la WWE, pero siquiera eso sirven de algo, siquiera puedes jugar con ellos y usarlos y no cuestan un mínimo de 2000 dólares. O bueno, tal vez sean más bien como los Funkos. Nah, eso sí que a los puedes tocar físicamente. Aunque bueno, supongo que sí son parecidos a los funcos en el sentido de que si empiezas a meterte en eso de la compra y venta de ambos, te conviertes en un espantaviejas garantizado. O sea, ven estas madres y díganme que valen un mínimo de 2000 dólares. Y o sea, los changos esos feos no son los únicos. Realmente se han convertido en una plaga en lugares como Twitter. Si fuiste bendecido, o en mi caso maldecido con la habilidad de hablar y entender el inglés, puedes ver a todo tipo de desadaptados sociales que hablan como NPCs del Cyberpunk presumiendo los mil de dólares que gastan en estas mamadas. ¿Y para que sirve eso? Para que tenga un comprobante oficial de que gaste el dinero a lo pendejo. Y si estabas triste porque querías quejarte o burlarte de este pedo, pero tenías miedo de parecerte al clásico youtuber de críticas y opiniones que habla de temas que ni siquiera pasan en Latinoamérica, pues no te preocupes porque esta estafa ya llegó aquí. Y llegó en forma de youtubers españoles tratando de ganar incluso más dinero del que ya ganan exageradamente. Y no sé ustedes, pero no sé qué es peor: gastar miles de dólares en los changos esos feos horribles, o igual gastar un chingo de dinero y no recibir absolutamente nada. O sea, ¿qué cagado debe ser que alguien que claramente era gran fan tuyo en algún momento de su vida te exponga en TikTok por estafar a tus fans? Sí, estoy hablando de nada más y nada menos que El Amo y Señor de los Niños Rata. Willy Rex. Ver a Willy Rex meterse en esto de los NFTs es una de las cosas más decepcionantes del 2021 al lado de la trilogía remasterizada del GTA. Especialmente porque todos sabemos que probablemente más de la mitad de la audiencia de Willy Rex no pasa de los 13 años y él les está promocionando esta estafa como si fuera algo increíble con cero consecuencias y que es la nueva revolución para artistas. Que, si me preguntan a mí, es la cosa más estúpida que he escuchado respecto a los NFTs y es bastante pedorro viniendo de un güey que vive de jugar videojuegos. Grrrr. <makes noise> La mayor revolución para artistas, uh, nah, no saben la cantidad de personas que he visto que tienen que cerrar sus cuentas de DeviantArt porque algún cabrón está robando su trabajo y vendiéndolo como NFTs sin autorización y permiso, incluso cuando el artista murió recientemente. Y los mercados de NFTs no hacen nada porque están muy ocupados lavando su dinero, ya que no se me ocurre otro motivo razonable por el cual alguien gastaría medio millón de dólares en un chango pixeleado. Y es súper triste ver cómo personas y creadores de Decentes, caen tan bajo para meterse en los NFTs. Y siempre es igual, siempre son los mismos síntomas. Empiezan invirtiendo en Dogecoin y luego a los pocos meses ya tienen en sus bios de Twitter cosas súper cringe como Hashtag CryptoLife, Hashtag Investor. Y terminan sus nombres de usuario con un punto y la moneda virtual que usan. Es como si los consumiera el demonio del cripto hasta que su personalidad completa gira en las criptomonedas. Luego están poniendo capturas de gráficas de los valores de las monedas y criptomemes que solo ellos entiendan. <risa> Finalmente el punto de quiebra donde no hay vuelta atrás es cuando se ponen sus NFTs como foto de perfil, comienzan a hablar con un trillón de emojis y defienden a espada y escudo a cada multimillonario que pueden, especialmente a Elon Musk. Como si ese güey fuese a bajar del espacio y darles millones de dólares en agradecimiento por besarle el culo y defenderlo cuando alguien tenía una genuina crítica hacia él en Twitter. Sí. Si eres un cripto bro, no tienes ni el mínimo derecho de burlarte de las morras que creen en la astrología Porque es literalmente el equivalente masculino a esa mamada Si me preguntan a mí, los NFT son una mierda de villano de película de Disney Ya que es literalmente echar a podrir el planeta por dinero Y o sea, si a ti eso te parece razonable y piensas que vale la pena, pues... Adelante, hazlo. No te voy a juzgar, yo he hecho bastantes cosas malas en mi vida, pero no trates de disfrazar tu estafa piramidal como la salvación o lo mejor que nos ha pasado como especie. Y por cierto, Billy Rex, los NFTs no quitan intermediarios si te conectan directamente con tu audiencia. De hecho, hacen todo lo contrario. ¿Sabes que Si ¿Sí no tiene intermediarios y si te conecta directamente con tu audiencia, Twitter. Instagram. Incluso Onlyfans. Y la mejor parte es que no te cobran 200 dólares por subir tu arte al mercado. Entonces, porfas y y todos los criptobros allá afuera, no digan que es por el arte o por los artistas porque al chile no lo es. Si realmente les importara el arte, como tanto dicen, no estarían metidos en estas mamadas. Estarían comisionando artistas independientes en Twitter o en Instagram y encima por una fracción diminuta de lo que están pagando. Ok, y si por alguna extraña razón aún no estás convencido de que los NFT son para fracasados, les presento a una mujer. Hola Cookie Hola, hola ¿Qué opinas de los NFTs? Ah, es un lavado de dinero Es un montón de estafa pendeja Y me emputa más que todo que digan que apoyan a los artistas Están haciendo lavado de dinero a costa de artistas Que se coman un cerro de mierda Bueno, gracias Chao Chao Y pues sí yo solamente quiero dejar en claro que nunca me van a ver tratando de estafarlos con NFTs o criptobasura Es más, vamos a hacer algo, ¿ok? Les propongo algo Para aquellos que no sepan, yo fui administrador de Corp en el 2017 Yo hice la marca de agua de Corp, Por ende, tengo el archivo original 100% real, no fake Entonces, esta es mi propuesta Vamos a crear una alternativa a los NFTs Que no afecte al ecosistema y que no sea una pinche staff. Yo pondré en venta el archivo original de la marca de agua Tanto el archivo .sci como el .png Ya que de eso tratan los NFTs, de tener el archivo original y no solo eso, sino que también incluye una USB con una copia de ambos archivos originales Y no solo eso, también incluirá un documento físico firmado y sellado por mí El cual te declara como el nuevo propietario y el nuevo dueño de la marca de agua de Corp. Y como si fuera poco, también incluye una impresión de alta calidad usando el archivo original en tamaño mega tabloide Lista para enmarcar, empezando la subasta por dólares. Ahora, no sé ustedes, pero a mi parecer eso es infinitamente mejor que un NFT, donde pagas un chillón de dólares por algo que parece el resultado de una competencia por hacer la mierda más fea posible. Y ya, eso es todo. Eh, gracias por ver, los veo luego. Chao. Vamos, eh, vamos, vamos no. ¡Eso, Tilina! ¡La mierda, Tilina! <risa> <No. risa>